Con la eh, música, música de pasión de Gavilá, mirá <risa> cómo la recibimos a Luciana Cantale, bienvenida, bienvenida Luciana. Bueno, ya lo anticipábamos, ella es cetrera, nos ha traído su ave, Alba, con la cual trabaja, puyentando ah, uh -huh. plagas. Eh, qué curioso lo que haces, Luciana, la verdad que son muy poquitas personas las que se dedican a esto, ¿no? Sí, en realidad, bueno, la cetrería es el arte de, de adiestrar las aves para sí. llevarlas al campo. Y bueno, la verdad que es, es apasionante, es un arte maravilloso que pocas personas, claro más allá en el mundo hay mucha, pero aquí uh -huh. en Argentina como que recién empezamos con todo esto. Ah, mira. Entonces, bueno, la idea de esto también de, de poder que la gente vea que hay muchas chicas que quieren empezar y aprender. Y bueno, la idea es esto, empezar de cero, eh, acompañar a todas las chicas, uh -huh. contarles lo que estamos haciendo el trabajo en la Valle. Claro, decís las chicas porque por lo general no hay tantas mujeres dentro de la actividad, ¿no? Claro, eh, acá en Mendoza y en Argentina somos muy poquitas. Claro. Entonces, bueno, nos acompañamos entre todas, tratamos de hacer eh, eh, foros eh, uh -huh. con chicas de otras partes del mundo. Eh, ahora este año empezamos de vuelta todos los viernes, en la cual ponemos un horario, nos juntamos uh -huh. todas. Y hay muchas, muchas, muchas chicas que quieren empezar. Claro. Muchas preguntas, eh, muchas inquietudes. Uh -huh. ¿Qué hago si me compro un ave? ¿Empiezo con un ave? ¿Empiezo a aprender? Ajá. ¿Estudio? ¿Cómo se hace? Todo y puntualmente, preguntas? La que no tienen idea, <risa> que se está enterando que existe esta, esta actividad. ¿Cómo le podemos contar de qué se trata la cetrería y con qué tipo de aves trabajan? Mira, eh, bueno, como nombré antes, la cetrería es un arte sí. apasionante. Que bueno, uh -huh. al principio obviamente que todo se estudia. Eh, hay muchos libros, mucha uh -huh. gente a nivel mundial de la cual uno se puede eh, empapar. ¿Y vos cómo te formaste? Yo me formé hace 20 años con el papá de, mi, de mis hijos, uh -huh. con un amigo en común que tenía una ave uh -huh. y a nosotros siempre nos gustó el tema del campo. Y bueno, empezamos a salir con él, nos gustó, uh -huh. empezamos a charlar con Fauna, eh, después me habilité mi propio criadero, uh -huh. yo tengo mis propias aves. Y bueno, así fue, momento a momento, viajes, gente que uno empieza a conocer. Bien. Y me, me apasiona. ¿Y o sea, yo puede... hoy no podría hacer otra cosa. ¿Y esto se puede hacer con cualquier ave? ¿Tiene que ser alguna ave puntual siempre? Mm. Mira, yo siempre digo, a nivel control biológico, vamos a hablar de esto y después salimos sí. un poquito con la parte de cetrería. Eh, con el control biológico es depende la zona que yo tenga que controlar el ave que voy a usar. Mm. Ah. Eh, tengo tres variedades en mi criadero. Es eh, Gavilán mixto, que Alba es la que vamos a mostrar enseguida. Uh -huh halcones peregrinos y halcones aplomados. Bien. Eh, en las zonas urbanas generalmente lo mejor que hay es trabajar con el gavilán mixto por su tipo de vuelo, uh -huh. creo que es lo más beneficioso para ellos uh -huh. y para, para el lugar. Y en la parte, digamos, de campos grandes o de estadios, que también lo hemos hecho, ah, hemos usado halcón uh -huh. peregrino y halcón aplomado por también su tipo de vuelo. Bien. El de halcón peregrino es una nave muy rápida, muy rápida entonces necesitamos uh -huh. espacios muy amplios donde ellos no puedan impactar. Ahí estamos mostrando una, una foto que es en Santa Rosa, Ajá. en Estancia el Retiro. Bueno, Bien. ahí volamos eh, los halcones peregrinos. Vos decís, Lu, control biológico. ¿A qué referís cuando, cuando decís esto? ¿Qué es lo que eh. necesitan controlar puntualmente? Claro, en realidad primero vamos a definir qué es el control biológico. El, el control biológico es un control natural en la cual mm. el ave... Lo hace por naturaleza ya, a través obviamente que es la cetrería. Nosotros mm. acompañamos al ave en este entrenamiento que se impronta el ave con el hombre. Entonces ellos aprenden a comer con nosotros, ellos saben Bien. que comen con nosotros. ¿Y ante qué problemática, y, por ejemplo, una persona solicita que, que venga un cetrera? Y mirá, yo, eh, yo en, en la base estoy trabajando mucho el tema de paloma y catas. Hemos hecho un trabajo hermoso. Que ya se, verse, comen eh, se comen los uh -huh. cultivos. Se eh, comen los cultivos, hay mucha... Eh, Ensucian mucho y Ajá. toda esa todo lo que ellas hacen viste pueden transmitir muchas enfermedades claro. Pero bueno, ahí mira, lo estamos viendo en pantalla Ahí está, ah, Nico. claro, eso Están está en canal. ¿sí? Nico, mi sobrino y, ¿Y qué es esa, como esa capuchita que tiene mira alba en este eh, momento. Ella tiene, Eso se llama caperuza, la caperuza mm. se usa generalmente para los traslados Para que ellos se sientan mucho más cómodos y tranquilos okay. Cuando llegamos al lugar, eso se le saca y ella vuela Y lo que se le ve atrás, que se le ve como una antenita ...es una telemetría que se llama GPS... Que nosotros la utilizamos por mm. acá tengo eh, el pocket que se llama y el teléfono en el cual si ella se llega a ir a algún lugar muy lejano ah, yo la puedo la, ubicar. la claro. localizo oh, buenísimo. porque si ella se va, no generalmente uh -huh. si se va detrás de alguna paloma o algo, claro. se va a quedar ahí, entonces yo Ajá. tengo que salir a buscarla. Claro, ellos naturalmente comen. Comen, este tipo ellos de, naturalmente de aves, comen, sí. tal cual, tal Ajá. cual. Claro, no están forzándola a hacer algo que sea no, fuera de natural, no, claro. su naturaleza. Por eso, por eso es, es, tan, es tan, tan sutil. Que claro. la gente tiene que entender que el control biológico es algo muy natural. Ay. Y el ave, como lo ven, más allá que esté criado en cautiverio, está sumamente cuidado. Tiene todo uh -huh. un proceso de adiestramiento, tienen sus veterinarios, su lugar, uh -huh. sus aire acondicionado. Uh -huh. eh, está todo perfectamente hecho para ellos, claro. para Perfecto. que estén mejor que en la naturaleza. ¿Y entonces qué ocurre, por ejemplo? Vos los llevás a un campo y cuando las catas ya... Medio que se enteran que está ahí y dice, bueno, tenemos que irnos a otro lado, acá corremos peligro, más o menos funciona claro, de esa manera. Es, tal cual lo estás diciendo, claro, dice, no, pará, ya acá eh, no podemos estar. Nos tenemos que mudar, consiste Consiste en esto, ¿no? vamos a hablar puntualmente que hoy es mi trabajo, lo que yo estoy haciendo en la sí. base, que la verdad que estamos muy contentos. Eh, lo que hacemos es, es ir a volar a diario Entonces, ¿qué pasa? Al ir a volar diario, las palomas se van claro. o sea, se No significa que se va a ir a la escuela de al lado Se va a ir a la iglesia Porque uh -huh. todo el mundo me plantea eso No, la paloma se va a un radio muy, pero muy, muy grande donde la cual, que si vos lo haces permanentemente el, el, La paloma no va a volver Mirá. ¿Qué pasa? Esto se hace un shock al principio Y luego sí se hace un mantenimiento Que se tiene que hacer sí o sí de por vida uh -huh. Porque en el momento que yo deje de ir a ese lugar la paloma va a volver, es muy inteligente. ¿Y ¿Cada cuánto se hace ese mantenimiento? Mira, el mantenimiento se puede hacer de dos a tres veces por semana. Pero hay que seguir. Ah, seguido. Sí, seguido, seguido. Al principio se hace como un shock, generalmente a veces vas todos los días o cuatro o cinco veces. Ah. Luego vas después de dos a tres veces por semana. Y creo que dentro de todo, Luciana, esta es la, la alternativa más viable que veo, porque muchísimos, muchas instancias se planteó no ahuyentar las catas o exterminarlas de alguna manera. Eh, no sé con qué tipo de, de producto Pero como si te dijera con un veneno Con bueno, una cosa así Vamos a hablar de eso Pasó sí. hace unos años Que en una semillería pusieron veneno Y salió en los diarios Y quedaron todas las palomas muertas Arriba de los techos de los claro, ¿Qué pasa con esto? Esto es toda una cadena sí. O sea, va a venir un ave Y se va a comer esa paloma Y va a matar al ave ¿entendés? Claro, no es Entonces, la idea es para prohibido el tema de, de veneno o cualquier sustancia que pueda afectar a la naturaleza, uh -huh. esto es lo más natural, o sea, no, no, no afecta en absolutamente nada, todo lo contrario ayuda muchísimo a esto a que podamos en, en los sectores poder trabajar, poder limpiar por decirlo de esa manera y que uh -huh. las palomas se vayan a un lugar mucho, muy, muy lejano donde ellas se sientan cómoda y tampoco pueda afectar a, ni a ellas ni claro. por ejemplo a este lugar uh -huh. en la zona urbana. No Y además la fruticultura es Sí, es sí, una gran industria en nuestra en la uva provincia también, y también en, en la viña, o sea, nosotros claro. hemos hecho muchos trabajos en bodegas donde la verdad que hacían desastres desde la viña hasta los lugares que cielos rasos se caían por el tema de, de lo de la paloma. Entonces, uh -huh. es todo un trabajo atrás que es un proceso que la verdad que tiene mucha eficiencia sí. y, y es lindo. O sea, es ¿Y qué tiempo lleva? Entrenar un ave, uh -huh. quizás por estímulo respuesta, tienen su inteligencia, ¿cómo funciona ese mecanismo? Mira, la inteligencia, la red tienen, Gavilán Mixto es un pájaro muy noble. Uh -huh. muy ¿Viste que muy... nosotros subestimamos mucho sí. a, a las aves como sí. especie, no, no, no. pero son muy inteligentes. Son, son muy inteligentes y el Gavilán Mixto es muy inteligente, nosotros lo que hacemos es criarlo de muy chiquitito, tengo criadero propio, ah, mira. a veces cuando no podemos en una temporada, si sí hay otros criaderos argentinos en el cual uno puede comprar, pero entre paréntesis voy a, hacer, uh -huh. eh, voy a hacer un paréntesis para explicar a la gente que no es, me voy a comprar un ave para tenerla de mascota. No, claro. O sea, el ave no es una mascota. Tienen no. que entender que el ave se usa para cetrería, que es un arte, que se aprende, que se estudia y uh -huh. que lleva mucho tiempo. Y aparte no es que vos estás en una jaula todo el día, no. vuela. No, el pájaro su... vuela todos los días de la vida. No claro. tiene feriado, no tiene navidad, no tiene... O sea, vuela todos uh -huh. los días de la vida y tiene ya su, su proceso de, de adistramiento. Claro. Bueno, por un lado quería decir eso sí, sí. y las personas, obviamente, que yo uh -huh. estoy abierta a toda la gente que quiere aprender eh, uh -huh. de poder ayudar y para llegar a esto hay que pasar todo un proceso y si te gusta, tiempo, mucho dinero, porque todo lo que se compra del AVE se compra afuera, acá no hay nada. Ah, mira. Bien, ¿Qué, eh, ¿y qué elementos, por ejemplo? Eh, Telemetría, GPS, claro. se compra claro. afuera, Marshall, que es un, un equipo, una empresa allá mm. de Estados Unidos que acá no existe. Claro, que eso sí o sí lo tenés que no, tener. porque claro. Sí, lo tenés que tener por una cuestión de seguridad tuya, del AVE, si sí. no, sino no se puede trabajar ni tampoco uh -huh. se puede ir al campo. Eh, bueno, y con respecto, termino la pregunta tuya, lleva todo un proceso desde que nace hasta su incubadora, su nacedora, y después luego se introduce al campo, en el ah. cual, como vos decías, aprende por reflejo acondicionado. Eh, Gavilán mixto, nosotros lo que hacemos es empezar a enseñarle al guante. Entonces ellos saben que van a comer en el guante, entonces por Ajá. eso esos vienen, desde muy chiquitito Sí se los lleva al campo para que ellos también se críen en la naturaleza, claro. no es que los crías <risa> dentro de una jaula. Los son chiquititos cuando ya empiezan a volar se le pone su equipamiento de telemetría y ya luego, yo por ejemplo a Alba la he criado casi en, en la base en sí. la sí. plaza, entonces se conoce cada árbol cada claro. todo, cada gente el señor de la plaza, el oh, cafetero claro, ya la todos, conocen. Ya claro, conoce a todos más. entonces sí, sí es un proceso de muchos días, meses y Ajá. años que te lleva a un pájaro que lo tengas bien bien claro. adiestrado yo creo que el mayor miedo que se le debe representar a las personas que por ejemplo están viendo estas imágenes es no me va a morder la cara, Cramática. no me va a hacer nada a mí, hay manera de ¿Que el ave tenga alguna reacción con nosotros o eso no pasa? Bueno, esa pregunta me la, me la hicieron que el que otro día. Ser... Luciana claro, me, me dice, vos tenés fotos muy cercanas a tu cara. ¿Viste? Me dice, No te puede picar la cara, no te puede... Y la verdad que no, yo puedo decir 100% que no, nunca me ha pasado, nunca lo he visto. O sea, nunca sí. he visto que un ave ataque a una persona. Eh, son pájaros muy nobles, aparte eh, nosotros al criarlos improntan con el hombre, entonces somos como sus padres, no significa que te pueda... Capaz que apretar un poquito. Claro, apretar cosas, garra, cosas, cosas, cosas naturales de ella que son de ellas que no se los puede sacar. Uh -huh. Pero peligro, peligro con un ave, con un ser humano, ni con niños, ni con. todos sea, bueno eh, uh -huh. los míos, mis aves se crían en mi casa a veces con mis hijos. Claro. claro. Entonces, eh, oh, mis hijos, yo llego con Alba y le, le, hasta les hablan. Entonces, uh -huh. nada, no, no, no hay ningún peligro con eso. Nosotros eh. queremos conocer a la sí. famosa Alba. Que sí, parece vamos. que vayamos. Vamos, vamos, Porque vamos en este fuera. momento están nuestros Va, jardines. Dale. Mira. Ahí la estamos viendo en pantalla, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido desde nuestro estudio, vamos a salir. Eh, nos comentabas que ese es tu sobrino Nico. Nico, Perfecto. Nico. Es parte de, de mi equipo, uh -huh. hoy en día está trabajando conmigo, eh, porque también se quería pagar sus estudios y la hija, le bien. gusta mucho el tema de la cetrería. 3 claro. Y mira, tiene mucha confianza uh -huh. con, con Nico, ya sí, o sea, sí. lo conoce. Nico, Nico, hace ya seis meses que está conmigo, entonces, uh -huh. bueno. Perfecto. Eh, Claro, está canchero ya con sí, el Sí, ya Está canchero. Bien, vamos a pasar vamos por acá. Por acá? No, sí. Ya estamos viniendo, no sé si nos estamos están enfocando. En no, no, está bien. <risa> ah, bien, gracias. estamos con las imágenes, perfecto. Bueno, ya bueno, estamos que por acá. Unos bolitos, ¿o ya hicimos. Dale, muéstrenos ustedes. Dale. Empezamos. Vengan, vamos para acá. Vamos para eh, Como quieras. Vení. Bueno. Vamos para acá. Lo que se, ustedes es. nos quieran mostrar de cómo trabajan. cuando la llame se va a querer. Vení, vale, para este lado, así la panico. Con él que Sí. Mira, ahí está Bueno, la idea, vamos a mostrar un vuelito simple Por una sí. cuestión que igual ella está acostumbrada a todo este proceso Lo que nosotros hacemos es, ella está acostumbrada Ahora vamos a mostrar este reflejo famoso condicionado Donde ella va al guante sí, eh, Y lo que hace en la plaza, más allá del guante, ella se va a los árboles Es como que va investigando Bien. todo, como haciendo claro. el control famoso biológico Va controlando Va eso. controlando Va supervisando Tal cual es la policía si querés, Claro. Si querés que la. ¿Te animás a que la llamemos vos? Eh, sí. ¿Querés que.? Querés Dale, hagamos. ¿querés, Luke? Hacemos, hacemos, hacemos, hacemos. Perfecto, yo te tengo el micrófono. ¿Vos querés hacerlo? Yo les tengo los elementos. Vení, vení conmigo. Dale. Vamos, Con Luke. Guarda vamos. el guante, vale. guarda el guante. Vamos a hacer. Vamos Mirá. a. hacer ah, una Ah, escondérselo para que no veas. Sí. Claro, una... claro, claro. Ella está, está esperando. Te está esperando, Luke. Guarda, ya guarda. guarda. Que ahí viene No pasa nada. Ahí está. Vos relajaste. Muy bien Y ahora vamos a ir. Tranqui, tranqui, tranqui, porque ya no te va a hacer nada Cuando la posemos, vos girar el guante para adelante Ok Ahí, los torcitos y ahí Ahí, tira para abajo para. Esto puede pasar, estamos en vivo Ahí está ¿Se encariñó? Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, <ríe> ah, guarda no, no le mostres guarda. ¿Guarda el guante ¿Vos, la vos siempre de costadito, ahí Ahí está ya, Qué bueno vos, vos relajate, no te va a hacer nada Qué buen cetrero Lucas Castro ¿Viste? Bueno vamos a hacer una amaditas más Siempre para abajo Gira No ahí ahí ahí guardas Guardas Guardas, guardas, guardas Que ahí quiere volver Vamos la última ¿Vamos? Ahí viene Alba Eso Vamos a dejar un poquito que tengo para que no se te vaya a ir la Impresionante sí, La presa la... Ahí está, ahí está. a dejar vamos a Y hablar. ahora se la vamos a animar. Muy Mito. bien. Perdón, estamos bien. en vivo, sí, chicos. Muy, muy pero bueno. Eh, no, claro, es para está... que sientas esa sensación. Sí, la sensación de que se posa. ¿Cómo se posa? Sí. Muy, verdad, tra muy tranquila esa, ¿no? es. Muy tranquila porque la hemos criado de, de bebita, bueno, uh -huh. está acostumbrada a todos nosotros. Nico y Iván son parte de mi equipo. así Valeria. Hola, a Es mi, nuevo, mi nueva integrante ahora. Es veterinaria. Está estudiando veterinaria. La médica que, de Alba, muy bien. Sí, ella está aprendiendo, así que bueno. Bueno, ¿y cómo es trabajar con este tipo de especies? No, es hermoso, sinceramente. Claro. Eh, te digo la verdad, no tiene palabras. Eh, trabajar con distintas especies, he estado con caballo, es una cosa genial. Trabajar ahora con AVE es otro mundo, es maravilloso. ¿no? Es que no tiene palabras. Son muy inteligentes las aves. Demasiado. ¿no? Para uh -huh. mí es demasiado inteligente para mí <risa> Es más, creo que la voy a mandar a ella que rinda los finales ah, mira <risa> Listo bueno, bueno, espectacular Nico, Y Nico también, bueno, Nico el y... bueno, le... ah, Sí, ¿por Nico que... Bienvenido, Por el Nico ¿Cómo Hola, estás? Buenos días Bien, ¿y cómo es para vos tu experiencia trabajar a tía? Bueno, y una experiencia con el... muy linda porque, bueno, estás trabajando con un ser vivo Entonces no es como cualquier uh -huh. trabajo que vas y uh -huh. estás ocho horas, no Acá vas, disfrutás del, del aire libre y bueno, empezás a interactuar con el con el ave. ¿Se Entonces, le puede acariciar ¿Sí? a Alba? Sí. Yo porque capaz que está comiendo en el ¿Y a qué hora ¿Sí? se tienen que levantar? ¿A qué hora comienza con la rutina? Nosotros de Alba, arrancamos a las cinco y media de la mañana, que ah, es cuando tranquilo. las palomas están en reposo. Entonces, bueno, nosotros largamos a Alba uh -huh. y lo que hace es sorprenderlas. Entonces, claro. bueno, es lo que hace espantar las, claro, las la palomas y uh -huh. cata. Qué plumaje que tienes, una belleza. Mira, esa Vamos a darle un ni la hora nos o sea, está súper concentrada Pero, en lo está, suyo. Está, está <risa> comiendo, está tranqui. Es muy bonita. Bueno, chicos, eh, voy a pedir el aplauso. <risa> bueno, el muchas gracias. Para su equipo, gracias a ustedes. Impresionante la tarea que realizan, súper curiosa y es por eso que, que queríamos mostrárselas aquí en el programa y que puedan conocer a, a la mismísima Alba. La gente de Lavalle ya la conoce, claro. pero bueno, Ahora hoy nosotros mendoza. aquí en Bueno, yo quiero, el quiero programa. hacer agra un agradecimiento chiquitito sí, sí, eh, a Milavalle y a Roberto dale. Rí, que confió en mí con este proyecto hermoso que estamos trabajando con todos los chicos de la plaza, con los chicos de la municipalidad. Así que bueno, feliz de la vida y con muchos proyectos nuevos, obviamente, y formando este equipo. Espectacular. Le agradezco Placias, mucho, chicos, y Gracias por venir. Gracias chicos. por venir. Un placer ¿no? enorme.